Manifiesto de la sexualidad. La sexualidad existe, les asexuales existimos. Sentir atracción sexual no es universal. El placer y el deseo no es solo uno, es tan variado como personas distintas somos. La sexualidad es un espectro diverso. Primitivamos la bisexualidad, con todas su de cris, y me la de romanticismo, no porque hay otras formas de amar, más... fuera del amor romántico. Las personas a las no son no somos indefinibles ni faltas. Ni si queremos que tenemos relaciones sanas, las ¿no? la disfrutamos, si nos apetece nos transformamos. No, no, somos personas deprimidas, no, amargadas, no, personas felices, personas no, plenas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que, nos dicta lo que debemos sentir que cuestionan y que incrédula nos niegan. Que, nos... que no eduquen la diversidad en la diferencia, en lo que cada uno es. Estamos... estamos aquí por primera vez para que se viva la voz sexual. La voz silenciada es nuestra voz sexual, es nuestra sexual, es lo que Ni el ciudadano ni moda ni tendencia, es nuestra vivencia. Es que sea... Sí, sí.